Continuando con el módulo de calidad de servicio eléctrico, vamos a hablar del tema 5, normativa internacional, que establece los máximos valores de variación en la forma de onda de tensión y de corriente que se establecen a nivel internacional para establecer los criterios de calidad de servicio. Entonces, empecemos con los límites de distorsión en corriente. Esta tabla es válida entre los 120 voltios y los 69 kilovoltios, es decir, ocupa básicamente el área de distribución. Entonces la tabla establece primero que la, que la distorsión de corriente se mide en el punto común de acoplamiento, es decir, el punto donde se encuentran varios suscriptores conectados a la red de servicio eléctrico. El grado de contaminación armónica que se permite va a ser función de la relación entre el nivel de cortocircuito en la barra del punto común de acoplamiento y la carga que nosotros estemos conectando. Entonces tenemos que para relaciones menores que 20, entre 20 y 50, entre 50 y 100, entre 100 y 1000 y mayores a 1000. El asterisquito en el área de 20 establece que cuando tengo grupos electrógenos o generación en la planta, debo respetar esa fila de la tabla. La tabla establece límites sobre el contenido armónico individual para sectores de armónicas menores que 11, entre 11 y 17, entre 17 y 23, entre 23 y 35 y mayores a 35, recordemos que la norma 519, que es donde se extrae esta tabla, trabaja hasta la armónica 50. Existen tablas para media y alta tensión, que se las podemos consultar directamente en la norma 519 de contaminación armónica en su última versión del 2014. Se establece el máximo nivel de distorsión armónica, el TdB fíjense que en el caso de la primera fila estamos hablando del 5% 8 12 15 y 20. fíjense que este 5% tiene relación con el contenido individual fíjense que ninguno de ellos supera el contenido máximo Generalmente el contenido armónico viene dado principalmente por las armónicas de bajo orden fíjense que mantenemos en la primera fila un 5% pero las armónicas menores cada 11, no deben superar el 4%. Así sucesivamente seguimos viendo la tabla. A medida que vamos aumentando el orden armónico, su contribución al TBD o al THB es cada vez menor. ¿Qué se establece con respecto a los límites de tensión? Eso lo tenemos en el siguiente cuadro. Entonces para los límites de tensión en el punto común de acoplamiento tenemos para sistemas menores a 1000 voltios entre 1000 y 69 kilovoltios, entre 69 y 161 y lo que se establece como alta tensión mayores a 161 kilovoltios. Fíjense que se establece sobre armónicos individuales y sobre el THD total de tensión. Entonces para sistemas de distribución básicamente residencial o industrial menores a 1000 voltios, fíjense que se establece 8% como máximo de distorsión armónica de tensión y ningún armónico de manera individual debe superar el 5%. Todos los valores deben estar en porcentaje de la tensión nominal a frecuencia industrial del PCC. La tabla se aplica tensiones armónicas cuyas frecuencias son múltiples enteros de la frecuencia de alimentación. No es válida para los interarmónicos. Los sistemas de HBDC pueden tener hasta un THD de tensión del 2%. Con esto hemos terminado el tema 5 y el módulo de calidad de servicio eléctrico. Hemos visto los distintos factores que definen la calidad de servicio eléctrico. Los límites establecidos por la norma internacional para saber si tenemos buena o mala calidad de servicio eléctrico. Recordemos que en inglés calidad de servicio eléctrico se denomina public quality. En este caso vemos cómo las distintas normas establecen los límites. Cómo las variaciones sobre la forma de onda establecen problemas de calidad de servicio. Hemos visto cómo las curvas y y se vea nos permite ver, visualizar de una manera rápida y eficiente una campaña de medición para saber si estamos en presencia o no de problemas de calidad de servicio. Hemos visto los límites que se establecen en la norma 519, tanto para tensión como para corriente. Con esto hemos terminado el módulo. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a continuar con los siguientes módulos del curso de Electrónica de Potencia. Gracias por su atención.